Buenos días con todos. Este es su programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco Julio Acuña, Pablo Luis Oparaíso Sebastián Molez, les damos la bienvenida a este programa que llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros y educación financiera. www.consejosfinancieros.org Todo lo que quiso saber sobre consejos financieros, cómo manejar su presupuesto, los puede encontrar ahí. De igual forma nos puede seguir en la radio www.consejosfinancieros.org Radio Centro, obviamente, www.centroecuador.es, donde podrán encontrar este, este programa en formato podcast o escucharnos todos los jueves a partir de las ocho y media en las ondas de Radio Centro. Finalmente, les invitamos a visitar la página web de la universidad, www.sfq.edu.ec donde podrán encontrar información sobre la oferta académica de la universidad, tanto de pregrado como de posgrado. Y, y de hay que insistir, forma. hay que insistir, Sebastián, en el tema de la maestría. Correcto. Que ya estamos, ya estamos a, a cinco o seis meses del inicio de una nueva cohorte, como se dice ahora. Correcto. Eh, de la maestría, que es una maestría de economía del comportamiento y economía aplicada. Eh, es realmente de muy, muy, muy alto valor y se diferencia muchísimo de lo que hay en el mercado. Así que creo que es una muy buena oportunidad porque ya hay que empezar los trámites, ¿no? Correcto, correcto, así que eh, les invitamos a visitar la página www.sfq.edu.es eh, Académicos, y ahí van a encontrar programas de posgrado y ahí encontrarán toda la información Listo, eh, arrancamos entonces con nuestro programa de hoy y, uh, y vamos a hablar, a hablar del el oro verde Que no es el plátano en esta vez, ni en esta cosa ¿De qué vamos a hablar, sí, hola. Julio? Sí, hola, hola a todos, eh, vamos a hablar de aguacates Vamos a hablar de aguacates específicamente eh, algo que pasó hace, hace algunos días después del famoso Super Bowl, y es que Estados Unidos impuso un ban, una restricción de importación de aguacate de, de México, desde México. ¿qué, no, perdón, ¿qué Julio, perdón, Julio, una precisión fue, entiendo que fue poco antes del Super Bowl, ¿no? Fue justo después del Super Bowl. Ah, después, o sea, sí pudieron si sí pudieron los Estados Unidos comer tacos eh, un guacamole. y comer una serie de cosas durante el Super Bowl ah, okay, así okay. es así es y llama bastante la atención porque hasta obviamente sin, sin especular de nada pero hasta parece coordinado estamos hablando de un mercado que anualmente está valorado en 3 mil millones de dólares oh. estamos hablando de 3 mil millones de dólares eh, México es el principal exportador y es la fuente principal de aguacate de de todo Estados Unidos, más o menos, al menos 80% de todo el aguacate que consume Estados Unidos entra eh, desde México. Eh, otra parte interesante, ¿no? del valor de este, de este mercado es de que, eh, bueno, el, el el proveedor alternativo es California. California solo provee alrededor del 10%. O sea, tú puedes comprar y... aguacates de California o aguacates de México, principalmente. Ya se fue el 95%. Y hay un 5% 95%. que eventualmente vendrá del resto del mundo. Efectivamente. Ahora, el valor, solo para precisar, Julio, el valor de lo que exporta México es 3 mil millones. Sí. Lo cual quiere decir que al consumidor final en los Estados Unidos eso estará valiendo... No sé, cinco veces eso, cuatro veces eso, serán unos 15 mil millones o entre 10 y 15 mil millones, supongo yo. Realmente es así como se multiplican los precios desde la exportación hasta el consumidor final, ¿no? Así es, así es. Entonces, otra parte otra parte interesante, ¿no? ¿Cómo surge el ban? ¿Cómo surge la restricción? Eh, toda la producción de aguacate está centralizada en Michoacán. Michoacán es uno de los eh, estados... Eh, más peligroso en términos de control de, de crimen organizado en México. Ahí es donde está el famoso cartel, no recuerdo, de Sinaloa, que es bastante grande, bastante fortísimo. No nueva, y la nueva generación. También. Y lo, y, lo, y, lo, y lo más sorprendente del caso, eh, de cómo está integrada, ¿no? Porque México y Estados Unidos están tan integrados en temas de comercio, de que los inspectores de la, de la USDA, es decir, que aprueben que tengan los estándares y la calidad de los alimentos, de hecho, están basados en México. Y surge la restricción porque aparentemente hubo una llamada a uno de los inspectores de, de, de, de aguacates de, de Estados Unidos eh, para amenazar. Entonces ponen el pan. Ok. Entonces esto podría ser en cierta forma como un, una restricción comercial, una penalización para que México haga algo más al respecto. Si, si creemos la historia de los Estados Unidos de esta amenaza a los, a los inspectores. ¿Y tú no efectivamente, crees, efectivamente. crees que es un solo un pretexto para no comprar aguacate de mexicano? Eh, eh, creo que es complicado, creo que es complicado. en La parte económica, al menos, me hace pensar de que eh, ese tipo de política y medidas funciona. Porque estamos hablando de que los productores de aguacate, por un lado, son personas eh, que no tienen vínculos directos con el crimen organizado, o sea, certificados, inspeccionados, o sea, que cumplen con todos los estándares habidos por haber. Sin embargo, Sí, está entendido en el lenguaje de que tienen que pagarle un piso al, al cartel más cercano. O sea, Entonces, básicamente, básicamente los productores de aguacate, si bien no están integrados, digamos, con el narcotráfico, sí tienen que pagar esto que le llaman en Colombia la vacuna o este impuesto sí. para que no te haga daño, el típico impuesto mafioso, ¿no es cierto? Por protección. Proteger mismo. Ya. Exactamente, pero la parte, la parte curiosa es de que implícitamente. Eh, la sanción la están imponiendo, o sea, explícitamente la están imponiendo a los productores, pero explícitamente el mensaje que le estás mandando es a gente que está vinculada detrás de esto, ¿no? detrás de la amenaza es, o sea, tenemos la capacidad y no tenemos duda de imponerte una restricción económica si sí, actúas de esta manera. Eh, en las últimas seis semanas antes del Super Bowl habían eh, exportado 136 mil toneladas de aguacate. A Estados ¿Tanto? Unidos y 136 mil toneladas. Wow. Un montón de guacamole eso. <risa> Muchísimo guacamole. Claro. 136 mil toneladas. Y estamos hablando de que este es el periodo justo de más alta producción es cuando se da, se empieza a dar la cosecha de, de, del aguacate. Ahora, ¿cuáles eh, ustedes hablaban de la, digamos, del mensaje de los Estados Unidos a, a, a los carteles? Pero ¿cuál es el mensaje de los carteles a los Estados Unidos al amenazarle a este a este inspector? ¿Cuál es el mensaje? Eh, yo creo que yo creo que ahí, honestamente, si pensamos como un este juego de estrategia de teoría de juego, yo pienso que ahí alguien se le fue la mano, que no entendía el juego que estaba jugando. Mm. <risa> Eso es lo que te diría. Desde la parte de Estados Unidos, creo que eh, que la sanción manda un mensaje bastante claro. Me parece sí llamativo de que algo que es económico pueda servir de alguna manera para, para como diría, para hacer entrar en línea a, a esta gente que está asociada con carteles. Ahora, creo que es. Esto, esta restricción entraría, entraría dentro de lo que se conoce como eh, restricciones para comerciales. O sea, porque al final del día no es una prohibición, o si sí es una prohibición de importar. Es, es temporal. De hecho, hace poquito anunciaron de que ya la remueve. ¿Que ¿Los carteles dejaron de amenazar a los inspectores? ¿Qué, ¿Qué habrán hecho ahí? Aparentemente, pero es que es curioso, o sea, toda la, toda la parte de la, de la, de la integración del mercado. Por un lado, eh, cuando se ponen las sanciones, estás canalizando a un montón de gente que no tiene absolutamente ninguna relación con, con, con amenazas. ¿no? Eh, las pérdidas económicas, eh, millonarias, gigantescas. Estamos hablando de que, qué sé yo, viene justo después del Super Bowl y qué pasa con los precios del aguacate en los días posteriores a la sanción. O sea, asumo que se disparó el precio una vez que hubo, digamos, esta amenaza creíble de que ya no iba a haber más claro. aguacate, todos los cargamentos que estaban en camino y al, sobre todo el consumidor final, asumo que los que ya fueron pagados, pero aquellos que van a terminar el consumidor final, no sé si estén vendidos todavía, pero esos deben haberse disparado en precio, ¿no es cierto? Claro, se disparan empresas y varios restaurantes. Algo curioso también es de que si chequeabas en distintos medios de comunicación, parece que este es un tema que sí eh, unifica la opinión en Estados Unidos, porque chequeabas en el Fox News, en New York Times, eh, en cualquier el te da la misma victoria de que esto va a ser terrible. O sea, básicamente esto es transversal, el problema con el abogado es transversal. Exactamente. Yeah, muy bien. Exactamente. Pero, ¿y qué piensan ustedes de, de cómo...? cómo o sea, imponen la, la restricción, ¿no? Y la, ponen la sanción. ¿Cómo se distribuyen los bueno, beneficios? Porque hay costos, pero también hay una distribución de beneficios. O sea, Siempre las restricciones, el, el productor local se supone que saca alguna ventaja, ¿no es cierto? Porque le estás protegiendo. Entonces, ese 10%, que no es mucho de productores americanos, debe haberse beneficiado. Estos es de California, que tú decías, ¿no? Entonces, ahí, de, sí. ahí hay ganadores, digamos, ¿no? Ahí hay ganadores. de Australia. Alguien especulaba, e igual no se llegó a ese punto, de que eh, la porción de guacamole iba a llegar a valer hasta 20 dólares. Entonces el vendedor de guacamole ganó. El vendedor de guacamole ganó. Exactamente. Y también los distribuidores, ¿no? Pensemos en, en la, la en, cadena. En las cadenas de, de, de distribución comercial y... Ajá. O sea, simplemente aquí para entender, ganaron porque, digamos, importaron antes de la restricción... Y van a poder vender a un precio mucho mayor porque bueno, básicamente está posibilitado esta expectativa de que no haya aguacate termina, digamos, adelantando. Quiero guardar mi aguacate para cuando lo necesite porque no va a haber. Básicamente es un poco la, la lógica. Básica, básicamente, ¿no? Estamos hablando, están las ganancias distribuidas por ahí y luego de eso las pérdidas están distribuidas en, en un montón de, digamos, por un lado los consumidores, ¿no? Que tienen que... Por que un tienen, lado. Uh -huh. ¿Y qué hay, por ejemplo, con los productores de California? ¿Se habrán beneficiado de esto? Pues supongo, yo diría que con la, la poca producción que pudieron vender en estos, qué sé yo, 10 días o algo por el estilo, definitivamente que el precio se ajustó rapidísimo. Está bien, está bien. ¿Les parece que nos vayamos a la primera pausa de nuestro programa Economía vale. de la Vida Diaria? Y claro, continuamos con este tema del, de la falta de aguacates. Ya volvemos de esto, Economía de la Vida Diaria, el Instituto de Economía de Universitaria San Francisco, ya regresamos. Espacio Publicitario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 Y estamos de vuelta al segundo segmento del programa Economía de la Vida Diaria del Instituto Economía de Universidad San Francisco de Quito. El programa llega gracias a los pisos de la Fundación Crisfe, que nos pone consejos financieros de educación financiera. A Lucio Paredes, Julio Acuña y Sebastián Olea, le damos la bienvenida a este segundo segmento. Les recordamos, nos pueden seguir en la web www.usfq.edu.es, donde podrán encontrar eh, la oferta académica de la Universidad San Francisco de Quito, en particular la maestría en economía. Eh, la cuarta corte está por arrancar ahora en agosto, por lo tanto las, las inscripciones están abiertas. Es una maestría en uh, economía del comportamiento y economía experimental. Así que eh, uh, les invitamos, a, les invitamos a, a informarse y a inscribirse, obviamente. De igual forma, el programa puede ser seguido a través de www.centroecuador.es donde podrán encontrar este podcast y podcasts anteriores. Igual directamente sobre las ondas de radio los jueves a las 8 y media de la mañana, o si no, en el canal de YouTube de Radio Centro. Eh, finalmente, como dijimos al inicio de este segmento, el programa es llegar a ser hospicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros y educación financiera, de eso hablaremos en el tercer y último segmento, www.consejosfinancieros.org. Para aquellas personas que están uniendo ahora el programa, estamos hablando de la, de la prohibición de los Estados Unidos, al menos durante un periodo de casi 10 días, de importaciones de eh, aguacates desde México, en particular desde el área de Michoacán, por un tema de eh, amenazas de los carteles a los inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la respuesta, digamos, diplomática comercial de los Estados Unidos a, a prohibir la importación, digamos, de los aguacates en una industria que solamente en un primer momento estaba evaluada en 3 mil millones de dólares las exportaciones, ¿no es cierto?, a mí hay un par de cosas que me parecieron interesantes viendo algunos comentarios sobre este tema. Uno es que aparentemente, y eso es importante en el, estar claro que es importante en el comercio local e internacional, en este caso internacional, es que el 95 del aguacate que llega a los Estados Unidos viene bajo la marca eh, Aguacate de México. Y me imagino que no es una empresa que se llama Aguacates de México. Debe ser algo así como el café de Colombia. Claro. Que, que es una agrupación de los productores para generar una marca y muchos se meten bajo ese paraguas, ¿no? Y ese es un tema bien, uh, bien importante, lograr generar una marca que más allá del nombre específico de cada uno, te sirva de paraguas en el comercio internacional. Entonces la gente dice, ah, yo voy a comprar aguacate. Entonces, ¿qué voy a pensar? Aguacate de México, ¿no? Y luego ya verá la marca específica. Yo creo que es un tema bien, bien importante que siempre hay que pensar en el comercio. Y la segunda cosa es esto de que la sanción vino después del Super Bowl. Me parece económicamente interesante porque recordemos que ese día hay más de 100, 100 millones de americanos viendo el, el partido de fútbol la final del fútbol americano. Son más de 100 millones. Es un espectáculo impresionante la cantidad de gente y muchos comen aguacate y que Seguramente. Eh, con, con, con totopos en sí, claro. cualquier cosa. Pero sí me parece estratégicamente interesante que no lo hicieron antes del Super Bowl para no afectar todo esa... Todo ese mercado, si no lo hicieron después, cuando me imagino que baja un poco el, la demanda. Entonces también hay un tema interesante de estrategia, de, de estrategia económica, ¿no? Parece como que era la intención minimizar el impacto económico Exacto. en los consumidores y en los sí. exportadores. Eh, una parte interesante también es lo que logra el comercio, ¿no? Lo que logra el comercio. O sea, pensemos en la magnitud de la industria de aguacate mexicano, 3 mil millones de dólares. ¿Podría existir esa industria sin comercio? Mira, to tomemos el caso equivalente en el Ecuador, Julio. El banano exporta un poco más de 3 mil millones, pero más o menos va por ahí, ¿no? Eh, 3 mil millones de exportaciones eh, que nuevamente, como decíamos antes, en el mercado final tiene un valor que es 5 o 10 veces mayor, ¿no? Pero digamos, exportamos 3 mil millones. Esta es la pregunta es la que tú haces. En el Ecuador nos comeríamos 3 mil millones de dólares de banano comemos probablemente la décima parte, o sea, 300 400 millones. Comeríamos tres mil millones si no hubiera el comercio internacional. No, esa es tu pregunta, no? Claro, exactamente, porque esa magnitud y también el, la cantidad de trabajos que se generan desde la perspectiva eh, mexicana, no la industria, no solamente la parte de, de cultivarlo ¿no? y, y la cosecha, sino la parte de la marca del empaque. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que, de que la industria está tan sofisticada que pone anuncio en el Super Bowl de comer guacamole o guacamole. Y recordemos que costaba más o menos 7 millones de dólares los 30 segundos. Así o sea, es. Si, había, claro. si, había, si hay recursos que genera el aguacate, ¿no? Claro. O sea, digamos, estás dispuesto a pagar. Una industria que mueve 3 mil millones, estás dispuesto a pagar. Claro. Este Ahora, yo sí quiero insistir en lo que tú decías, Julio, porque es fundamental en el comercio. En el Ecuador podríamos consumir nosotros 5 mil millones de dólares de camarón o 3 mil millones y pico de banana o mil millones en flores. No, estas industrias existen y son en términos de riqueza y de empleo muy importantes justamente porque existe el mercado mundial. No, Si no, no, no tendríamos, no podríamos producir eso. Solo para nosotros no podríamos. no. Habría que estar regalando flores todos los días, ¿no? Y ya no creo que nos reciban las flores con mucho gusto si regalamos todos los días. Claro, al cabo, al cabo del día 15, que probablemente ya, o sea, mejor tráeme camarones ahora. O, claro, claro, Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué? A mí me, me hace pensar y les pregunto a ustedes, ¿qué otro tipo, cuando hay el comercio internacional, esta es una restricción muy específica ligada a estas amenazas del, de, de, de, del narcotráfico? Pero en general, ¿qué tipo de...? De, de, de, de restricciones, barreras, cosas que ponen los gobiernos para tratar de limitar las importaciones. ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Cuál es el, el tipo de cosas que se dan? Eh, restricciones sanitarias, por ejemplo. Eh, Algunas especies de normas o normativas que sabes que son difíciles de, de cumplir en el país exportador. Esa es una que no digamos de que es legal, pero, pero sabemos cuál es el, el, el, el fin, el fin, el objetivo, ¿no? ¿Los mismos aranceles o no? No. Uh -huh que son directamente impuestos a las importaciones. ¿no? Y los aranceles no tienen, digamos, ahí claramente no hay una, no hay un pretexto sanitario o claro. ese tipo de cosas, claro, sino no. directamente es yo quiero encarecer tu producto. Exactamente. Exactamente. No tengo que inventarme una historia de los carteles o que, o que tu, tu camarón tiene COVID o, o las uvas vienen con cianuro o cualquier otra cosa, sino que simplemente... Eh, tu producto va a costar más, digamos, mis consumidores... dónde que... pasó eso del cianuro? ¿Dónde fue? ¿Qué o sea, pasó? Yo puedo recordarte, o sea, esto es una historia que recordábamos el otro día con mi esposa, cuando ella era eh, adolescente en Chile, eh, digamos, entonces, finales de los años 80, cargamentos importantes de uva, de uva grande, terminaron, o te terminaron casi regalándose en Chile, porque eran uvas de exportación, simplemente porque la el Departamento de Agricultura de Estados Unidos había encontrado rastros de cianuro en un cargamento de uvas de Chile. Entonces ustedes son muy jóvenes, pero por, eh, probablemente no se acuerdan. Yo solo me acuerdo lejanamente porque también soy joven, claro. eh, pero me acuerdo lejanamente que hubo la lo que se llamó la guerra del atún entre los Estados Unidos y el Ecuador. Es decir, eh, fue un tema que si mal no recuerdo, puede estar equivocado los Estados Unidos no dejaba entrar el atún ecuatoriano justamente por cualquier, por cualquier razón. Y entonces hubo un enfrentamiento muy fuerte. Obviamente no íbamos a estar en guerra, ¿no? Wow. Esto no era, no era Rusia-Ucrania, Rusia ¿no? Tampoco, pero, pero creo que intervinieron Hola. buques ecuatorianos y buques americanos. Por eso se les llamó la guerra en que los Estados Unidos prohibía la entrada, la entrada de, de, de, del atún ecuatoriano. allá no Creo que fue un tema bastante fuerte. ¿Y ese atún era, era atún fresco o era atún enlatado? No me acuerdo el detalle, te digo, ya te digo, yo era bastante joven también en esa época, pero, uh, pero bueno, uh, pero, fue, pero hubo esa, esa bronca bastante fuerte, ¿no? Es más, estoy viendo aquí, mira, dice, Kissinger se metió de lleno en la guerra del atún con Ecuador. O sea, fue, <ríe> fue un tema fuerte, ¿no? O sea, entre la Guerra Fría y eventualmente... <ríe> Y otro tipo de enfrentamientos le dio tiempo para intervenir en la Guerra de la con Ecuador. Yo creo que algo tenía que ver con las, con, la, con el Ecuador, que recordarán ustedes, fue de los primeros que peleó para que se extienda la zona marítima del Ecuador claro. a 200 millas, mientras a nivel mundial creo que era 50 o menos, no me acuerdo. Eh, y el Ecuador fue de los primeros que peleó y dijo, esto es mío. Entonces yo creo que surgió ahí alrededor de, de eso, ¿no? Probablemente los ecuatorianos decían, yo, yo pesco en mi mar que está en 200 claro. millas y los americanos decían, no, solo es uh, 12 millas. Digamos, este, este conflicto comercial de hacer, digamos, entre comillas, soberanía sobre tu recurso, generó probablemente dificultades para otras flotas pesqueras y esa fue un poco, quizás la excusa no de no poder explotar directamente el recurso en el mar territorial. Pero cuando están, digamos, ya moviéndonos a a un mundo en el cual ya firmamos un tratado de libre comercio, por ejemplo, eh, siempre puedes llevar este tipo de disputas ¿no? a cortes internacionales, en caso, en caso de que se entre en la, en la ilegalidad de una restricción eh, arbitraria, ¿no? Claro, exacto. Bueno, parte de, la, parte de estos tratados de comercio, y recordemos que con México estamos negociando un tratado de comercio, es eso, ¿no? Situar las cosas en otro, en otro plano de legalidad, digamos, ¿no? Para evitar este tipo de problemas en principio. Claro, claro. Claro, sí. todas esas cosas como fitosanitarias, el cianuro que tú mencionabas, claro. eh, Sebas, todo eso se dirime, entiendo yo, en otro plano, ¿no? Donde tú dices, vea, no es cuestión de que usted se invente, sino que tenemos que ir a un lugar donde nos van a decir quién tiene la razón. Para eso sirven los jueces, digamos, ¿no? Exacto. Y con esa idea nos tenemos que ir a la segunda pausa. Este es el programa economía de la vida diaria del Instituto de Economía la Universidad de San Francisco Julio cuña Pablo paredes Opares y Sebastián El programa llega a ese auspicio de la Fundación Crisfe Volvemos después de estos anuncios con estos consejos financieros Ya regresamos Espacio publicitario Ponle fe a tus finanzas Use su tarjeta de crédito en lo que realmente necesita Utilícela en beneficio de su negocio No para cubrir gastos diarios o consumos improductivos un consejo de Banco Pichincha y Fundación CrisFe. Fin de la publicidad. Usted escucha Economía de la Vida Diaria para cambiar la perspectiva en temas de inversión. Y estamos de vuelta al tercer y último segmento de los consejos financieros y educación financiera que te agradece al auspicio de la Fundación CrisFe. Julia Acuña, Pablo Lucio Paredes y Sebastián Leal les damos la bienvenida a este tercer y último segmento del programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía Universitaria de San Francisco de Quito. Eh, puede encontrar estos consejos financieros y otros consejos financieros y herramientas y simuladores en www.consejosfinancieros.org y Julio, te pregunto lo siguiente ¿qué entiendes tú por vivir por debajo de tus posibilidades? ¿te parece una frase sí. sabia o un sinsentido? Me parece, me parece interesante y razonable digamos que lo primero que entendería de de este, de este punto es que no te gastes todo tu ingreso, no te gastes todo tu ingreso, y también entendería que no te gastes tu ingreso, sobre todo en cosas eh, si tienes la, la, la flexibilidad en cosas en lujo, no en cosas superfluas, objetos, bienes, servicios uh -huh. que no sean absolutamente, absolutamente necesarios. Sería también que tiene que ver con tener ahí en la medida de lo posible algún ahorro, algún ahorro, algo precaucionario, no Diversificar si se puede y también un ahorro por si sucede algo, no, si no tenemos seguro, seguro de salud, seguro de etcétera. El primer, digamos, la primera motivación en ese sentido sería no vivas más allá de tus posibilidades o vive por debajo de tus posibilidades. Es esta idea de de todo tu ingreso necesariamente parte de ello tendría que ir destinado al ahorro. Sí, es decir sacrificar y perdón que sacrificar pero es básicamente dejar de consumir el día de hoy para poder consumir más el día de mañana o eventualmente poder enfrentar una emergencia es básicamente el propósito del ahorro o sea. yo te diría una cosa yo les diría una cosa eh. ciertamente tus gastos de consumo tienen que estar por debajo de tus ingresos obviamente eh, tu ahorro por precaución, que es lo que tú señalabas, Julio, tiene que también estar dentro de, tu, de tus ingresos, ¿no? Pero tú sí puedes invertir por encima de tus ingresos, ¿no? Es decir, puedes ahorrar una parte para una inversión, pero también puedes endeudarte para una inversión. Y eso significaría que ese gasto de inversión está por encima de tus ingresos. Claro. Para eso sirve la deuda. La deuda no sirve para ir al supermercado y hacer los pagos de, del consumo diario, ¿no? O de la farra del fin de semana, o de la vacación de Semana Santa, o de la vacación de, de, de carnaval con el 8% de IVA en vez de 12%. Eh, pero, pero sí puedes gastar más si es que es una inversión. Siento precavido, porque la inversión puede resultar mala, uno nunca sabe si le va bien o le va mal, Entonces hay que ser precavidos, pero sí se puede. Sí hay como endeudarse para inversiones bien analizadas y eso me parece bien importante también de tomar en cuenta entonces recapitulando ese punto Pablo es claro, vive por debajo de tus posibilidades reservando una parte de tu ingreso para ahorrar pero eventualmente el endeudamiento puede servir para hacer crecer tu patrimonio o involucrarte en alguna actividad que te genere mayor retorno digamos o ganancias ¿no es cierto? Y en pues ese si sentido, tú ganas digamos mil ¿Mm? Tus gastos de consumo deberían ser alrededor de 50. Digamos, cuando digo asco, consumo, es la vida, ¿no? Ajá. Deberían ser 50, 60, 70, dependiendo de tu nivel. No es, no es muy fácil gastar menos. Deberías tener unos 10, 15 de, de, de ahorro de precaución, como tú decías, Julio. De ahí deberían sobrarte unos 10 para invertir. Y esos 10 deberías complementarle con otros 10 o 20 de de o, o, o 100, no creo que el ejemplo es la Comil, digamos 100 o 200 de deuda eh, para complementar tu, tu ahorro y poder invertir en algo, ¿no? Pero ese es un equilibrio, por eso digo, no, no es que siempre tienes que estar debajo de tu línea de ingresos, ¿no? Claro. Si pierdes, sí puedes endeudarte razonablemente, pero solo es para invertir, ¿no? Ahora, la otra cosa que tienes que tratar de hacer, obviamente, Suena demasiado obvio, pero hay que recordarlo: es subir tu línea de ingresos, ¿no? Claramente. Parte del, del esfuerzo en la vida es justamente no, es su, no subir los gastos, sino subir los ingresos para poder subir, subir los, los gastos. Los, exacto. Y, <risa> con, y con esa idea nos tenemos que ir. Este ha sido el programa Economía de la Vida Dial del Instituto de Economía de la Universidad de Francisco Aquito. Alonso Paredes, Julio Acuñizó, Sebastián Leas, les doy las gracias. El programa llegó gracias al auspicio de la Fundación Crisfe. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego. No. Gracias. Hasta luego. No. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria. Gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe.